aplausos para Cristo Jesús. Gloria a Dios. Fuerte, fuerte los aplausos para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Libre, libre, Cristo me hizo libre. Libre me hizo el Señor para lavarle tostos. Libre me hizo el Señor. Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor y para alabar, libre me hizo el Señor y cantaré y alabaré, todos, gloria a Dios cuando los cielos se abrirán, junto a mi Cristo yo estaré, cantaré y alabaré a Dios y cantaré y alabaré gloria a Dios cuando los cielos se abran junto a mi Cristo yo estaré cantaré y alabaré gloria a Dios nosotros no adoramos a dioses de madera creado por los hombres a su imaginación nosotros adoramos que more en las alturas y salva al pecador. Que mora en las alturas. Nosotros no adoramos a dioses de madera, creado por los hombres a su imaginación. Nosotros adoramos al Dios del universo. Que mora en las alturas. Y salva al pecador, que mora en las alturas Y salva al pecador, aplauso contento para el Señor Jesús, fuerte, fuerte los aplausos para el Señor Jesús Somos iglesia pentecostal a cosecha, amén.